De hecho, tengo 32 años de formar parte de esta universidad espiritual, que se llama Brahma Kumaris y ha sido pues un nuevo nacimiento para mí. ¿Por qué? Porque la vida no nos ha enseñado muchas veces la vía correcta. Entonces caminamos por la vida en una forma sin entender tantas cosas. ¿no? O sea, nos han hecho creer cosas y no las creemos. Acerca de nosotros mismos. Acerca del mundo. Acerca de los demás. Y no la creemos. Principalmente si es el papá y la mamá. O la escuela. La escuela nos enseña muchas cosas que nos sirven o no nos sirven. ¿Qué porcentaje será útil y qué porcentaje será inútil? Bueno, hay que tener una educación, ¿Verdad? Ya cuando uno madura y crece, llega a tener un discernimiento. Pero el ingrediente de la espiritualidad es esencial para nosotros poder transformar los sentimientos. Todas esas huellas, todas esas impresiones que han quedado en el ser, en el alma, y que no se han podido borrar. Entonces se sumergen en algo que se llama subconsciente, en el inconsciente. Y solamente reaccionamos. ¿Sí? Simplemente es piloto automático. ¿Se ¿Sí? ha pasado alguna vez que van a otro lugar y paran yendo por el mismo camino todos los días? ¿Sí? Piloto automático. ¿no? O sea que eh, ya ni se piensa. Ya no se observa. Ya no hay un discernimiento. Entonces, ¿dónde realmente? ¿Quién será la mamá del enojo? ¿Quién será la madre del enojo? Los seres humanos hemos sido creados. Hemos crecido en ambiente vicioso, en el sentido de que hay cinco vicios principales y uno de ellos es la ira. Entonces, la ira tiene como madre, porque es la ira femenina ¿no? pero los hombres también la tienen entonces la ira tiene muchos hijos yo digo nietos, bisnietos y tataranietos. pero los hijos de la ira empiezan en una forma como más por dentro y se van expresando en una forma tal vez no tan violenta eh, entre ellos es el, no me gusta ¿Será eso ira? Es que yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece. Eso es ira. Pero no lo identificamos como tal, ¿verdad? Y el enojo es parte de esa fundación. ¿Cuántos de ustedes se enojaron hoy? ¡Ah! Felicitación. Ah, no, no, no. <risa> ni cuenta nos damos en el tráfico ay se enojo es que por qué y entonces <risa> tenemos muchas formas de manifestar nuestro enojo nuestro malestar hacia primero uno mismo porque el enojo no nace de afuera nace de adentro el enojo es algo construido y nutrido por nosotros mismos es que yo soy una persona enojada, así que aguantenme. ¿Ah? ¿quién siente que su mamá era enojada? su mamá ¿Y cómo lo manifestaba? ¿Cómo saben ustedes que era enojada? Tal vez ella ni estaba consciente de eso. ¿Cómo manifestaba ese enojo la mamá? La cara. ¿Cómo? ¿Qué otra forma? Las palabras. Las palabras. El tono de la voz. Eso no se hace. ¿Ah? Pero ¿saben qué? Nos acostumbramos. Somos buenos toreadores, somos verónicas. Aquí, por allá. Nos acostumbramos al enojo y ya no lo identificamos, pero el asunto es que repercute en que nos volvemos iguales. La réplica, la réplica del enojo hacia aquellos con quien convivimos. ¿Por qué uno se va a enojar con alguien que dice que lo ama? Pero es algo con el que más puedo yo responder de esa manera. Es posible, o sea, es contradictorio. Te amo, pero también me pongo en mi postura y también tengo derecho a enojarme. ¿Por qué? Porque no estoy conforme, no estoy satisfecha, no estoy de acuerdo. Y automáticamente, en forma muy natural, como seres humanos, nos volvemos enojados. Eso del bullying no es nada nuevo. El bullying existe todavía solo que les van inventando nombres. ¿no? Son formas de ira. ¿Creen ustedes que el esposo o la esposa hacen bullying a la pareja? Ah, pero no las demandan. ¿O sí? ¿Así? No, en la mayoría lo callan. Guatemala es un país de silencio: silencio acumulativo, con ira acumulativa, y la respuesta se vuelve violencia. El extremo de la ira es matar. ¿Ah? Condenar a los demás. Porque yo tengo la razón. Dígame finalmente quién tiene la razón en una discusión. Se necesitan dos manos para aplaudir. Entonces, ¿quién tiene realmente la razón? ¿será que alguien tiene la razón? si sigo aplaudiendo los dos estamos en las mismas ¿no? el gritar será enojo es un producto de entonces la manifestación del enojo como les decía antes es con uno mismo es que yo no me siento bien estoy enojada conmigo ¿qué estoy provocando en mi físico? primero en mi mente con el pensamiento después se vuelve un sentimiento pero a nivel físico repercute dicen que la artritis es un producto de la ira retenida ¿quién tiene aquí artritis? Nah, no estoy queriendo que nadie, que nadie lo declare pero sí mucho enojo mucha ira Mucha retención y oh, los pobres, las pobres articulaciones van deformándose. A tal punto que ya ni puedo golpear. Es interesante, o sea, profundizar un poco en aspectos así de palabras que decimos, pero realmente las hemos entendido. Las hemos asimilado, las hemos captado, nos hemos hecho conscientes de ellas. ¿No? Es normal que la familia sea enojada. Si mis abuelos eran enojados, esa es la forma de vivir, de ser, de mantenerse en una relación. Y díganme ustedes, si no se enojan un día a decir estás enfermo, <risa> ¿qué te pasa? no tenía en el colegio una maestra, los caballos al potrero nos decía y nos trataba re mal y nos pegaba con regla porque en la época que el bullying era le pegaban con regla a uno en la mano yo decidí que la denunciáramos el colegio no por ira sino por justicia porque pensé que realmente no era la forma de tratar a los niños entonces me castigaron, <risa> ¿Ah? porque dijeron, ¿quién hizo eso?, me paré y dije yo, no, me dijeron, usted es una santa, usted es una niña bien portada, usted nunca hace travesuras, y era cierto, pero en esa ocasión, dije, vámonos, denunciémosla, ahora es tan normal que los padres ya no pueden ni mover un dedo por sus hijos porque, ¿ah? pero en qué época era así como algo muy extraño muy extraordinario ¿ah? entonces a esa maestra sí le llamaron la atención y de alguna manera la sacaron del colegio era un colegio de monjitas Todavía estaban ellas... O sea, la maestra no era monja. Entonces, no sé si aprendió la lección... ...o siguió teniendo potros por ahí... ...para que fueran al potrero. De manera que... ...vale la pena enojarse, digan ustedes. Tenemos que ser más conscientes... ...y darnos cuenta... ...ir a la raíz, al fondo... ¿de por qué algo no me gusta? ¿de por qué algo me enoja? ¿de por qué algo me molesta? nuevamente es mi propio ego en sus creencias porque la mayor influencia para enojarse son las creencias creencias infundadas o cimentadas en nuestras cabecitas en nuestras memorias por varios medios, familiares, cultura de familia, esto es así. Yo me volví vegetariana hace 42 años y mi familia es francesa y todos comen carne. Y yo comía cinco tiempos, que el jamoncito, que el tocinito, que no sé qué, cinco tiempos. Y por necesidad, por conciencia, quise hacer un cambio para mejorar mi salud y llevo 42 años siendo vegetariana ay, quería que todo el mundo fuera vegetariano ay, ya se imaginan las reacciones un día no me dice, mi hijita, a mi edad no voy a cambiar okay. aprendí el respeto aprendí a estar en un restaurante churrasco por cuestiones de negocio y respetar a los demás que coman lo que ellos quieran comer y entonces se me acercaban alrededor, yo comía en mi casa, y pues tomaba una limonadita, algo así. ¿no? Entonces no había conflicto, no había problema, pero la creencia de que el médico, no sé si hay que ver el médico, el médico que come carne, la carne es la única proteína que va a abastecer la proteína que el cuerpo tiene o necesita. Pero cuando uno se vuelve algo, tiene que investigar, conocer, descubrir ese mundo donde encuentra sustitutos, donde encuentra soluciones. Entonces siempre es un asunto de conciencia, de por qué hago las cosas, pero con toda esa fuerza, con toda esa ilusión, con todo ese resultado de ir viendo el beneficio, definitivamente uno es firme en lo que hace entonces uno se da cuenta que bueno hice esto wey digo yo cubrí todas mis cuotas a nivel sí. de alimentación no tengo nada que desear de nada todo lo probé aunque ahora venden carne perro en los, los mercados de Guatemala creo que eso no lo comi creo que eso no ah. mi hermana dice no es no debe saber tan mal pero igual defensa de los animales tú pues están matando a la vaca al ternero al marrano pero eso sí tiene autorización entonces el punto es eso o sea que nosotros podamos darnos cuenta de que todo aquello en donde reaccionamos donde no toleramos viene de adentro y es un resultado de mi postura mental. Mi creencia es firme, o sea, cuando uno cree algo es porque tiene firmeza en lo que cree. Sí, pero se puede cambiar. Cuando uno llega a tener discernimiento, cuando uno llega a tener la capacidad de poder verlo y darse cuenta de las consecuencias de estar enojado. ¿De los extremos a dónde llega el enojo? ¿Saben que el abuso es ira? ¿Ah? Pues tal vez aquí hay personas que han tenido abuso. Pero somos abusivos en tratar con otro, no llegar al otro tipo de abuso. Irrespetuosos con las palabras, ¿ah? con la mirada que mata, como dicen. ¿ah? Entonces... Tenemos derecho. Si alguien me hace mala cara, le respondo igual. Si alguien es abusivo, tengo que responder abusivamente. ¿Qué estamos haciendo? Generando más violencia. ¿Qué otras formas de ira pueden encontrar ustedes o han experimentado en esta vida? El irritarse. Es que yo me siento irritada hoy, irritado hoy. ¿Qué te irritó? Que iba a hacer algo y toda la familia me cayó. <risa> Llegaron y me cambiaron mi, mi programa, de, me irrita. O la muchacha no hace las cosas bien, pero tampoco le enseño a hacerlo bien, como a mí me gusta. Pues tal vez lo hace bien a su manera, ¿no? Entonces es tan sutil, pero se vuelve, ¿qué? Una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Cuando llega al extremo hay irracionalidad. Se pierde totalmente la conciencia. Ya no podemos pensar en la forma adecuada y correcta. Y nos volvemos, ¿qué? reactivos extremadamente reactivos lentos a veces uno va al supermercado y ve niños que agarran dulcitos por aquí, por allá o el cereal que le gusta y la mamá viene y le pega eso no se hace y con temor lo suelta al ratito Quiero es con dulce <risa> está como es en la flor de piel en todos lados hay ese tipo de violencia en diferentes niveles en diferentes grados el odio ¿quién ha odiado realmente a alguien aquí? nadie lo va a juzgar ni les voy a decir que levanten la mano es que odio a ese hombre, odio a mi jefe, me odio a mí misma. El odio es el extremo máximo de ese fuego que quema, que se llama ira. No sé si algunos conocen de la cámara Kirlian, es una cámara que toma los colores del aura de las personas y han hecho fotografías y la ira la representa un color rojo con flechas con rayos rayos esa es la energía entonces no es solo la palabra la mirada o lo que estoy sintiendo se esparce se riega como decimos ¿cómo? se transmite se crea no el mundo está con ira, porque no está satisfecho. No estamos satisfechos los seres humanos, porque todo lo que estamos viendo no es justo y es cierto. No es lo normal, es cierto. Pero no seamos parte de esa ola, de esa onda violenta. aquí pues me decían verdad aquí no ha habido militares no saben qué es eso Guatemala es un país militar que aunque lo ponen con una fachada diferente pero sigue siendo atrás militar y los militares qué hacen no no necesariamente matar pero llevan armas ah reprimen Dice que ponen orden. Ponen orden, pero... Impuesta. A nadie le gustan los impuestos, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, la ira se manifiesta imponiéndose. ¿no? Defendiendo esas creencias. La religión, con todo el respeto, nos ha impuesto ideas que muchas veces... No van con mi naturaleza. ¿Eh? Y ahora, en, algunas religiones matan en nombre de Dios. ¿Cómo vemos eso? ¿Eh? Y tienen tal convicción que no importa morirse. Porque es en nombre, defendiendo algo. Entonces, Ahí no hay espiritualidad. Puede haber religión, pero no hay espiritualidad. No está alineado con la naturaleza del ser. Nuestra naturaleza se opone a todo eso porque nuestra naturaleza es de paz. Es de amor. Es de felicidad. Pero como humanos hemos violado todas las leyes naturales. Entonces repercute en nosotros mismos. Entonces es importante que nosotros mismos podamos reconocer a nivel individual y personal, detectar la raíz, el fondo de lo que estoy sintiendo. Cualquier tipo Nadie tiene la culpa de nada de lo que me sucede a mí. Acéptame eso. Acéptame eso. No es fácil aceptar. Siempre tengo que culpar a alguien. Pero un dedo va para él, tres van para mí. Entonces, ¿qué hago yo para transformar esa culpa de los demás? que me causa enojo, que me irrita, que me vuelve abusiva, abusivo, irrespetuoso? ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para cambiar esos sentimientos? ¿Tendrá una solución a eso ustedes? ¿Ah? Me ven así todos como que ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué hacer? ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Mm? estar ¿Qué? uno tiene que querer cambiar un buen paso querer hacerlo entonces ya es una energía es una fuerza o sea, la energía es energía positiva o negativa constructiva o destructiva ambas funcionan ¿sí? entonces ¿por dónde elijo yo caminar? ¿qué voy a elegir yo? ¿Qué tipo de energía voy a generar a través de mi mente? Porque, como hemos dicho, la mente piensa. 24 por 24 por 24. Por más que vayamos a dormir físicamente, el cuerpo descansando, el intelecto reposando, pero la mente nunca descansa ¿sí? ¿usted alguna relación entre la ira y el miedo? total el miedo es un resultado de todo lo que siento entonces reacciono con ira pero al mismo tiempo tengo miedo y el miedo me provoca reaccionar así el miedo es un vacío que hay que llenar. El miedo hecho no existe. Ah, sí existe o bueno. no. existe. ¿Sí o no? ¿Quién lo crea? ¿Cómo? Existe en que nosotros lo alimentamos. Por eso, ¿quién crea el miedo? Está basado en una repetición de experiencias. Entonces muchas veces no hablamos por miedo, porque cuando hablamos... Cuando éramos chiquitos o cuando crecimos, entonces conocemos las respuestas y mejor nos. Pero enojo, molestia, toda la asociación es total. El miedo provoca todo ese tipo de reacciones. Porque cuando yo era pequeñita, tenía mucho miedo. Todo era miedo, miedo por la existencia, miedo de la muerte, miedo de que voy a combatir, que vamos a comer mañana, miedo de esto, miedo de pues, y luego se empezó a, a, a convertir en, un, en una vida, miedo, mira. Vez, en el, entonces, pero yo no la entendí así, así. Porque es inconsciente, se cimentó tanto en su alma que salir de eso solo a través de la meditación, a través de la espiritualidad podemos salir del ahogo que estamos teniendo dentro de todas esas experiencias entonces por inconsciencia, por no entender entonces el miedo se va incrementando hay gente que por miedo mata Ahora, ¿cómo ven lo que es la ira? Un ejemplo, en algún momento lo dije, tal vez algunos escucharon. Llegué a una sobrina a un juzgado de familia porque había sido abusada y golpeada y todo por el marido. Joven, en sus 20 Y entonces la jueza o la abogada nos contó una historia. Dice, en la cárcel hay una señora que por 40 años el marido llegaba borracho, ¿saben qué es borracho? Sí, claro. claro. Totalmente borracho, prendía la tele, se acostaba y roncaba enfrente de la tele y ya se pasaba tamaleando, haciendo tamales en unos toneles grandes para ganar su sustento porque él tampoco le aportaba, o sea. De manera que un día en Navidad la señora hizo tamal a su marido. Lo cierto, es realidad. Pero escuchen esto, lo hizo pedacitos, lo envolvió en tusa. Tranquila. Lo cocinó en los toneles. Lo cocinó en los toneles y al correr de unos días eso olía mal entonces de alguna manera la descubrieron y la metieron en la cárcel y le preguntaron al cabo de unos años de condena ¿volvería a ser lo mismo? dijo sí, sí. sí dicen que el agredido se vuelve más agresor que el quien le agrede vean el extremo de la ira por eso tenemos que eliminar creo que es tal vez no tan violento como el enojo porque el que más se daña con el enojo es uno mismo uno mismo porque termina de tener buenas relaciones con otros ¿verdad? Padre, cuerpo, madre, de... todo, eh, todo lo que sucede en el físico y rompe esas relaciones de familia es que ¿por qué no me, no me visitan? claro, que voy a estar visitando a alguien que es enojado ¿O sé que si le llamo por teléfono me va a regañar? ¿Ah? Entonces, si nos gusta, no, si no nos gusta nuestra forma de vida sí. en el sentido de observar la respuesta de otros hacia nosotros, ¿quién tiene que hacer el cambio? Somos almas de paz pero hay que reconocerlo, y más que reconocerlo, entendiéndolo, experimentarlo. Llegar a la semilla de esa experiencia de que yo soy un alma de paz. Aquí nos saludamos con el OM. Ah, no lo sabe, ¿verdad? Quiere decir, yo soy un alma de paz. OM SHANTI, viendo a los ojos, entonces estoy transmitiendo esa paz y me contestan con un shot. Entonces, ¿qué va a haber ahí? paz Armonía. Entonces, ¿pensamos en algo no correcto? Un show. Para nosotros mismos. ¿no? Entonces, el punto aquí es uno mismo. Todo empieza en casa. Y casa no es este edificio. Porque puede ser arrendado propio, pero si uno se muere, ¿sabes de quién, a quién le pertenece? Pero este vehículo... Aquí es donde yo estoy experimentando, en este mundo, a través del vehículo, del cuerpo. Entonces, todo empieza en casa, quiere decir que aquí, en esta habitación donde está mi mente, mi intelecto, mi memoria, yo voy a empezar a hacerme consciente del alma, a empoderar mi mente con mis pensamientos. Voy a empezar a realizar a mi ser como tal. Experimentar lo valiosa que soy. Aunque nadie me lo ha hecho nada, pero yo mismo voy a empezar a saber que soy valiosa. Entonces, si esperamos que el otro me diga y nunca me lo dice, me enojo. Porque estoy esperando, toda la expectativa es... Es definitivamente dañino y perjudicial para el ser humano. No esperemos nada de nadie, ni de nada. Las expectativas deterioran totalmente nuestro estado. Yo voy a India, me dicen, ¿qué expectativa tiene ninguna? Y todo viene en añadidura. Pero si espero algo y no lo recibo... Y no me lo dan. Oh, Shanti. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a sentir? ¿Ah? Entonces, ¿cómo voy a regresar a ese viaje? El peor viaje de mi vida. Ahora que es tan complicado viajar y que los vuelos se atrasan, uno ve el enojo de la gente. Hay que adaptarse. Es un poder del alma, la adaptación pero lo hacemos o no lo hacemos sabemos adaptarnos entonces hay poderes espirituales que nos van a apoyar a terminar ya con ese tipo de de chip de grabación en las computadoras, delete, punto se acabó, hagamos un delete aquí ustedes no lo retengamos. No lo alimentemos. Para que tengamos la capacidad de alimentar con nueva información, con nuevas experiencias. Eso va a permitir que, ay, ya ni vamos a identificar lo que es ser enojado. Y si tuvimos una madre, o un padre enojado, tener gratitud hacia ellos, nos trajeron este mundo, pero... Ellos mismos no sabían, creían que era lo correcto de la forma en que los educaron. ¿eh? Pero yo cambié. Entonces voy a tener buenos sentimientos, deseos puros hacia ellos y ya no voy a molestar absolutamente nada de ellos. Porque no tenemos ningún derecho a juzgar a nadie. Ah, pero somos excelentes jueces y con martillo. Somos excelentes para juzgar. Ahora juzguemos nosotros. ¿Ah? Pero como testigos. ¿Ah? Juzgar es un poder del alma, pero es un producto de discernir correctamente y tomar la mejor decisión. O sea que es tan importante que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes. ¿Y qué nos va a apoyar? El amor, el amor puro que Dios tiene para uno. Él tiene compasión, Él tiene misericordia, es una fuente inagotable de amor. Si yo no lo siento, puedo conectar con Él a través de la meditación y empezar a experimentar ese amor. Entonces el enojo y el amor como que no. ¿verdad? Ahora el amor físico sí da enojo. <risa> pero aquí hablamos del amor puro, el amor incondicional, el amor eterno. ¿Por qué nos gusta esa canción? Amor eterno. Porque nos hace recordar nuestra esencia de que el verdadero amor es eterno. Pero no hace un ser humano. el amor perdura eternamente hacia todas las almas si un ser querido partió el amor no partió permanece perdura por eso recordamos por eso sentimos esa experiencia de un amor que no es físico que no es condicionado, que no es manipulado ni negociado ni firmado. Entonces, amor sostiene todos nuestros sentimientos más puros. Y de esa manera podemos empezar a ser observadores, desapegados y amorosos y darnos cuenta realmente de que tengo que yo quiero cambiar y los cambios los voy a hacer dejando de pensar lo que pensaba si alguna creencia perturba, entorpece o bloquea mi forma de pensar correctamente <risas> dejemos de ser influenciados no estamos faltando a nadie Dios, de hecho, no condena a nadie. Las leyes son establecidas por el hombre. La verdadera, la verdadera ley natural es la ley de causa y efecto. Todo lo que estamos viviendo es un efecto de causas que nosotros mismos hemos cimentado en nuestra vida. Entonces tenemos que liberarnos conscientemente, con mucha voluntad, perseverancia y con esa fuerza de todos esos valores que tenemos de todas esas virtudes de todos los poderes son nuestras armas espirituales para salir adelante en la vida aquí en Brahma Kumaris en el curso básico se habla de todo esto para que ustedes puedan realmente llegar a saber cómo hacerlo que una charla, pues, mucho, mucho bla, bla, bla, pero ¿cuánto se me quedó? Tal vez lo reafirmo y todo, pero ¿qué dijo? O sea, qué bonito, pero, ay, necesito más. Bueno, hay la posibilidad. Por eso, círculo vicioso se incrementa, se incrementa. Entonces hay que hacerse consciente. Te enojas y paras y decís, bueno, ¿qué está pasando conmigo? No me estoy enojando conmigo, pero quiero ser real ver esa realidad, vale o no la pena seguir viviendo así. La culpa no tengo por qué cargarla, yo misma me la cargo encima. ¿Culpa de qué? Víctima. Víctima. Entonces uno es prisionero, víctima y esclavo de todas esas esos pensamientos y sentimientos que uno mismo alimentaron y ya no queremos ser esclavos ¿no? no queremos ser víctimas, pero soy yo el que tiene esa actitud de ser la víctima pero si me hago consciente practico la meditación todos los días o sea si realmente alimento mi espíritu con cosas positivas elevadas, puras definitivamente va a haber un cambio porque yo lo dije yo lo definí yo lo determiné que es una naturaleza creada sí, pero me hago consciente de eso entonces es donde yo tengo que decir bueno, hasta aquí así como le decimos a alguien bye bye, hasta aquí ¿sí? o nos dicen los hijos bye bye, hasta aquí ¿no? entonces qué hacer ¿qué hacer? tal vez no sea fácil pero no le digamos que es difícil porque el difícil es un imposible entonces no es imposible hay la posibilidad y en la medida que uno espiritualmente crea esa relación de amor con Dios empieza a crear ese tipo de relación con el ser humano de un amor puro, con humildad, con bondad, con todas esas características bellas que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a ir haciendo el cambio. Los oscuridad y la luz no pueden coexistir juntas. Tal historia de un edificio que hicieron unos ingenieros, pero resulta que no, no había espacio para un ascensor. Y entonces un día quebrándose la cabeza después de un seminario de tres días, ¿dónde? Poner el ascensor. Entró la empleada de limpieza. Y le preguntaron, le dice, háganlo afuera. Y ahí es donde nació los ascensores con vidrios afuera. Ignorante y letrada. ¿Y qué? Más sabia que los mismos, ¿verdad? Ajá. Entonces somos muy cuadrados en los esquemas mentales. Podemos cambiar. Abrámonos ante todas las posibilidades. También un, un fotógrafo de National Geographic lo mandaron a, a, al desierto a tomar fotos. Y estaba en una cabañita y habría todos los días la ventana y decís que aquí no hay nada que tomar, es pura arena. El tercer día salió y las mejores fotos que ha hecho National Geographic fueron ahí. Encontró la forma. Entonces descubramos, no nos quedemos estancados. ¿no? Estancados en sentimientos, en resentimientos, en en destruirnos a nosotros mismos, en destruir a los demás, porque no nos, no nos quedamos conformes, no tenemos que replicarlo con otros. Entonces la educación es muy importante, la educación espiritual. Hay la posibilidad. Está en uno mismo, no está en nadie más. Definitivamente, no está en nadie más vamos a hacer una meditación yo el alma mi ser esa energía viviente que se encuentra en este cuerpo atrás de los ojos en ese espacio especial donde yo el alma resido, en este cuerpo. Y a través de mis facultades puedo pensar, sentir, razonar y discernir, grabar memorias y acumular un archivo muy grande de experiencias, Buenas y malas, yo el alma veo a través de estos ojos físicos, escucho a través de mis oídos, puedo sentir a través del olfato, puedo hablar a través de la voz. puedo palpar a través de las manos. El campo de acción de yo, el alma es este cuerpo físico, el cual he de respetarlo, dignificarlo, a través de mi mente, creando pensamientos puros y buenos deseos para mí mismo. Reconocer que en mí están todos los valores innatos del ser, reafirmando yo el alma, soy paz. Yo el alma, soy amor puro. Yo el alma, soy felicidad. Yo el alma soy poder, yo el alma soy verdad, mi naturaleza original es la pureza y he de volver a mi esencia de pureza en mi pensamiento, en mi palabra, en mis acciones y actitudes, en interacción con los demás, en la medida que yo me haga consciente, de lo que realmente soy, recreando mi vida, con esa fuente, esa conexión, con el ser supremo, el alma suprema, es un océano de virtudes y poderes he de absorber esa energía pura de él para transformar mis sentimientos y pensamientos para darme cuenta que todos esos vicios no soy yo son adquiridos son mamados son inculcados en nuestras sociedades. Sin embargo, como mi naturaleza es ser libre, tengo la libertad de elegir lo que yo necesito como alma. Vivir en este mundo en paz y felicidad, apreciando la vida y apreciando las virtudes de otros sin reaccionar sin ser reactiva por las influencias externas o las memorias grabadas por experiencias pasadas hemos de centrar nuestra vida en el aquí y ahora estabilizarnos en nuestra esencia y sentir como que es una nueva vida una nueva esperanza tener un estado verdadero el creador me crea su imagen y semejanza me recuerda mi imagen de alma de un ser que es energía pura, eterna, única, invisible, insacudible e inamovible. Y mi semejanza con Él es que Él me recuerda de que soy virtuosa como Él en mi origen y cuando afloran esas virtudes es como una flor que florece en un bello jardín y crea el jardín del Edén un paraíso en la tierra un mundo perfecto donde hay paz y felicidad constantemente hemos creado un ambiente interno de paz y hemos creado una atmósfera alrededor la cual hemos de mantener para poder verdaderamente disfrutar de la vida conscientemente apoyando a los demás para que también lo encuentren en ellos respiramos